Buenos días a todos y todas. Eh, gracias por venir un día, un viernes por la mañana, aunque aunque solo fuese para venir a un sitio tan chulo y tan, tan hermoso. Merecería la pena. Eh, vamos a, a, a iniciar la presentación del libro. Eh, excelentísimo señor secretario de Estado, estimado Daniel, queridísimo jo José Francisco, amigos, amigas. Por tercer año nos encontramos aquí reunidos para dar continuidad a una labor que muchos eh, entendían que una asociación como la nuestra no iba a ser capaz, la de conseguir fomentar desarrollos doctrinales al más alto nivel de excelencia en el ámbito de la regulación energética, con personalidades de las más importantes y relevantes del derecho público eh, nacional e internacional. En nuestros viajes siempre hemos tenido, siempre hemos ido de la mano de la editorial Thomson Reuters Alanzadi, y han participado autores de la talla de Luciano Parejo, de Íñigo del Guayo, de José María Baño León, de, de Carlos Jiménez Piernas, de, de Johan Christian Pilo, de Tomás de la Cuadra, de José Antonio Martín Pallín y de prologuistas de la talla de Ramón Tamames o de Carlos Carnicero, o en, este ca en el caso de que nos ocupa hoy, de, de Eduardo Torres Dulce. También me rodea excelencia en esta mesa eh, a mi, a mi izquierda, eh, eh, Hugo Morán Fernández, secretario de Estado de, Me de Medio Ambiente. Sin ninguna duda, una persona muy relevante, al margen de su cargo, con una trayectoria en el ámbito de la sostenibilidad y la defensa del medio ambiente que muy difícil de encontrar en el ámbito político. Daniel Tejada Benavides, director de Relaciones eh, Institucionales y Publicaciones de Thomson Reuters Ananzadi y el profesor José Francisco Alenza, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pública de Navarra, eh, rector de la, de la perdón, decano de la eh, Universidad, de la Facultad de Ciencias, de, de las Ciencias Jurídicas y uno de los juristas más relevantes, sin ninguna duda, en el ámbito del derecho ambiental, no solo por la brillantez académica, sino por su prosaica forma de explicar las cosas verdaderamente difíciles. Pe, eh, en, por una cuestión de agenda el secretario de Estado uh, tiene muchas cosas esta mañana y ha tenido la, la gentileza de acompañarnos le vamos a, a dar la palabra para que sea el que abra un poco el, el acto de hoy, querido Hugo Buenos días a todas y a todos, yo lamento romper el procedimiento en el ...en el templo del, del procedimiento, pero eh, tengo que empezar pidiendo disculpas... Por, ...por el retraso, porque me es imputable a mí, vengo del recinto de IFEMA... ...para hacer la última revisión del tráfago de, de movimiento que hay allí... ...con la intención de el lunes poder abrir solemnemente la COP25... ...y a continuación tengo que eh, cogerme un, un tren y voy un poco apretado de, de agenda. Con lo cual, mis disculpas en primer lugar, mi agradecimiento a la invitación que se me ha hecho para acompañarles aquí hoy a ustedes en la presentación de esta publicación. He tenido oportunidad de acompañar a Ampier en algún otro acto eh, anterior de iguales características y una referencia. Eh, son ya muchos años de trayectoria en paralelo eh, intentando cooperar eh, con la sociedad que en este país se ha comprometido en transitar hacia un modelo de desarrollo distinto del que nos ha traído hasta aquí. Y esto me ha permitido labrar eh, muchas amistades en el proceso de largas discusiones, profundas discrepancias e interpretaciones a veces contrapuestas. Eh, al final mm, eh, he sido más convencido que convencedor en muchos de esos argumentos, por una razón muy sencilla, porque cuando se, uno se sienta alrededor de una mesa en la cual le acompañan personas como las que pueda haber aquí hoy, de larga trayectoria académica, profesional, en el conocimiento de una materia que no es sencilla, aunque tengo que reconocer que en este país se sabe hoy mucho más de energía de lo que se sabía hace 10 años y desde luego mucho más de lo que se sabía hace 20, eh, uno tiene que tener la capacidad de asumir que sus intuiciones a veces se estrellan con la constatación de largos y profusos estudios que demuestran que uno puede estar equivocado. Y eso lleva, en muchas ocasiones, a tener que readecuar su composición mental a una nueva realidad. Sin duda, el trabajo en materia de publicaciones, que se ha venido respaldando desde otros ámbitos también, pero desde Ampier, que adquiere un compromiso y de ir más allá de la defensa estricta de los intereses de quienes integran la, la asociación y, e intenta generar... Eh, una actividad que trascienda más allá de su propio eh, entorno, haciendo partícipe al conjunto de la sociedad de sus, de sus trabajos, eh, no podía de ninguna de las formas eludir la invitación que se me, que se me hacía eh, y tener la oportunidad más de recoger una publicación que tan amablemente se me entrega aquí hoy. Una reflexión sencilla y lamento tener que, que dejarles ni, y no poder acompañarles hasta el final del acto. Miran, en, ayer, anteayer declaraba el Parlamento Europeo, eh, hacía una declaración formal de emergencia climática. Hace unas semanas lo hacía el Parlamento Español. Eh, lo han hecho ayuntamientos, universidades, eh, entidades de todo tipo, dentro y fuera de nuestras fronteras. Eh, si tuviésemos que hacer una apuesta en común, los que estamos aquí, eh, ¿qué entendemos por emergencia, por una emergencia? Eh, probablemente, en el conocimiento de lo que esto ha supuesto hasta ahora, a lo largo de la historia, eh, en el conocimiento mediático de lo que es una emergencia, o en el conocimiento de la gestión de lo que es una emergencia, más o menos podríamos coincidir en que se trata de un hecho extraordinario, eh, de negativas consecuencias, eh, pasajero, frente al que hay que adoptar medidas urgentes y que esas medidas urgentes, lo razonable es que lleven a corregir sus efectos y a reponer a la situación anterior o casi a la situación anterior las cosas tal y como eran. Con lo cual, si ahora mismo le decimos a los ciudadanos, sin más explicación, que estamos ante una emergencia climática... Los ciudadanos llegarán a la conclusión de que se trata de un hecho extraordinario, eso es así, de graves consecuencias, también es así, frente al que hay que adoptar medidas urgentes, eh, también es así, pero hay dos diferencias sustanciales en relación con lo que hasta ahora hemos conocido por emergencia. Primero, la emergencia climática no es un hecho pasajero, por desgracia para nosotros. En estos momentos, la emergencia climática se va a convertir en una situación estructural que nos va a llevar a vivir en un planeta diferente, sin salirnos de este planeta. Y la segunda diferencia, además de que no es un hecho pasajero, eh, las medidas que hay que adoptar sí o sí de carácter extraordinario por parte de todas las estructuras administrativas y los ámbitos institucionales que tienen que ser muy ambiciosas y muy contundentes, ni esta generación, ni probablemente bastantes generaciones hacia el futuro, van a tener la oportunidad de constatar que esas medidas van a revertir la situación para devolvernos a la situación en la que estábamos. Vamos hacia un modelo de convivencia con el medio distinto del que hemos conocido hasta ahora. Ahora bien, si no tomamos esas decisiones, si no tomamos esas decisiones ya, probablemente nos vamos a encontrar con un espacio de vida mucho más hostil del que en estos momentos ya se nos está presentando en, en el planeta que estamos, que estamos viviendo. Y sabiendo que vamos hacia una realidad con vocación de permanencia en el tiempo, la acción de la administración tiene que convertirse en una acción con vocación de estabilidad en el tiempo. Y la regulación en materia energética, siendo la energía el elemento probablemente más relevante a la hora de abordar los compromisos de mitigación en los efectos de cambio climático, tiene que tener también un acompañamiento posterior, que es el de la adaptación a la nueva realidad. La regulación, por su propia definición, y la regulación energética, cualquier regulación tiene vocación de estabilidad en el tiempo. Tiene que tener vocación de estabilidad en el tiempo. Y en estos momentos nos planteamos el reto de modificar la regulación que ha sido norma en el mundo de la energía durante décadas y que nos ha acompañado en esos términos durante décadas, para dar paso a una regulación que también se adapte al impacto del cambio climático. Y esa regulación eh, tiene que beber de el ámbito de desarrollo tecnológico que va a hacer viable ese nuevo modelo energético. La regulación que normalmente se mueve en el ámbito de la elaboración eh, de normas eh, no puede estar desconectada de la realidad tecnológica y no puede desconectarse ...del compromiso global con el conjunto de la sociedad en la lucha contra el, contra el cambio climático. Por lo tanto, este es un ladrillo más en la construcción de la nueva regulación energética. Por lo tanto, es un ladrillo indispensable, como en cualquier edificio, cualquier piedra que la sustenta... ...no puede retirarse a riesgo de, de que se caiga el, el edificio. Eh, por tanto, doy la enhorabuena a los autores... Eh, por el rigor en, en su trabajo, por haberse comprometido en, en esta tarea de aportación. Eh, por supuesto, felicito a Ampier por no cejar en su compromiso de alcance social y a todos ustedes eh, me sumo al agradecimiento por su presencia aquí hoy y una vez más les reitero mis disculpas porque tengo que levantarme de la mesa y retirarme. Muchísimas gracias y buen día. Continuamos más o menos como estaba previsto. Como ha explicado muy brillantemente el secretario de Estado, eh, el, la temática del trabajo que nos trae hoy aquí no puede estar más de actualidad. A tan solo unos días del inicio de, de la COP25, circunstancialmente a pocos kilómetros de aquí, presenta Ampier una monografía, curiosamente, sobre el impacto de la regulación energética en el cambio climático. Eh, eh, tengo, no, no puedo menos de, de hacer la reflexión de que, eh, una vez más, la asociación, que en este caso me toca presentar a mí, está en el sitio justo, en el momento justo. Entonces voy a hacer una pequeña presentación de la monografía. Eh, no, eh, voy a ser muy escueto porque pretendo que la gente la compre y la lea, no, pa, no porque no pretenda que, es, que la gente simplemente sepa lo que dice por lo que he explicado yo, ¿no? El primero que nos habla en, la, en el primer capítulo del libro es eh, José Francisco Alenza, que tengo aquí a mi siniestra. Que no por ello, es, es un, un escritor siniestro. Eh, su trabajo lleva el título de la regulación energética y su impacto social y ambiental. Y sin ánimo, como decía, de hacer spoilers sobre la cosa, me tomo la licencia de transcribir la primera cita de, de su capítulo, que a su vez es una cita de, un excelso, de otro excelso jurista, Cicerón, decía «Los hombres han sido creados con el objeto de que obedezcan la ley que les ordena proteger aquel globo que ves en el centro de este espacio sagrado y que recibe el nombre de la Tierra». Es curioso ver que ya en la vieja Roma eh, esto fuese identificado por uno de sus juristas más ilustres como un foco de integración regulatoria. Es, es muy singular, ¿vale? Cada vez son más los juristas que efectivamente, alguno de ellos presente, de una forma valiente comienzan a identificar la, la, la cuestión ambiental como clave de la toma de decisiones en el ámbito regulatorio y por supuesto energético. Y, me, y si me permiten, incluso cada vez son menos, aunque todavía los hay, que cuando haces un comentario semejante al que acabo de hacer yo, te miran con desdén cada vez hay menos. Pero como todos como todos los que nos dedicamos a esto sabemos, demasiadas veces hemos visto a juristas aparentemente de talla de, de, de buena envergadura, mirándote con cara de decir, pero esto de medio ambiente que me estás contando. Por fortuna va desapareciendo un poco esa tendencia. Y en el caso de la mitigación y la adaptación del cambio climático, mucho más relevante me parece esta necesidad investigadora de los juristas que ya no miran con desdén esta cuestión. Puesto que aunque algunos también parecen olvidarlo, la ciencia jurídica con mayúsculas es tan ciencia como la física o, las, o la química o las matemáticas, sin ninguna duda. Y de hecho, de la investigación de, de la ciencia jurídica en trabajos como el de José Francisco Alenza, es la única manera de poder integrar en la regulación lo que otras ciencias están trayendo para Cuestiones de mitigación y cuestiones de adaptación al cambio climático porque los descubrimientos físicos después hay que trasladarlos a la regulación. Las actuaciones investigadoras de la, del resto de las ciencias tienen que luego que trasladarse al día a día y solo se trasladan por medio de la regulación. Por eso tan importante el trabajo de José Francisco y de otros. <coughs> No menos brillante es el ejercicio que realizaron los profesores Fernández Liesa y Díaz Barrado, ambos catedráticos de Derecho Internacional Público en las universidades Carlos III y Juan Carlos I, bajo el título eh, Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un propósito básico de la comunidad internacional, en el que desde una perspectiva habitualmente ajena, desde luego, a las disciplinas a las, disciplinas a las que yo estoy acostumbrado, que es la del derecho internacional, explican con extraordinario lujo de detalle la evolución del concepto desarrollo sostenible desde una primera fase que podríamos llamar eh, como una suerte de concepto eh, aspiracional de una formulación jurídica, insisto, un poco conceptual, hasta um, a un principio básico público-privado aceptado por la comunidad internacional y de exigencia de vida por todos los estados advierten con mucho rigor que el cambio climático se ha convertido no solo en un elemento de debate social o mediático, sino que posee una entidad de exigencia de plasmación normativa que en muchos casos desborda el origen, el horizonte legal nacional para implementarse en políticas legislativas internacionales. Insisto, de muchísimo, muchísimo interés. El tercer trabajo que, apar que aparece en la monografía de este año lo aporta a una compañera de oficio, Ana Barreira, directora y letrada del reconocido Instituto Internacional de Derecho del Medio Ambiente y miembro de la Comisión de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sí, seguro, seguro uno de los personajes más relevantes en el ámbito de la litigación climática en España que bajo el título Litigio Climático, Acción Ciudadana contra el Cambio Climático examina la interesante relevancia del... del del interés jurídico de la actuación judicial ciudadana contra los poderes públicos en exigencia de medidas ambientales de carácter no solo específicas por un evento con, concreto que pueda haber, sino en el ámbito eh, eh, con, una, sino un, con una intensidad, una afectación general eh, mucho más integral en todos los ámbitos de la sociedad. Para ello, identifica y analiza diferentes procedimientos que han tenido lugar a lo largo del planeta, liderados siempre por ciudadanos que exigieron ante diferentes tribunales medidas legislativas de gran calado, que sin duda será de mucho interés para el lector, porque incluso para el desarrollo intelectual de la idea, muchas veces los que llevamos procedimientos en las sedes judiciales, nos damos cuenta que eh, para desarrollar conceptos no solo hay que ganar pleitos, hay que emprenderlos, porque aprendemos generalmente más los abogados y seguramente los demás, de los fracasos que de los éxitos, por tanto es absolutamente interesante eh, comprender cómo la litigación climática que se ha producido en muchos ámbitos del en muchos lugares del planeta ha producido nuevas fuentes de información, nuevos, nuevos caminos para, para orar el difícil acto de ir contra un Estado por una cuestión ambiental que claramente si no hubiese un trabajo como el que hay es sería muy difícil de reconocer. Por su parte, eh, Teresa Parejo Navajas, brillantísima colaboradora de nuestro equipo jurídico durante todos estos años, profesora contratada de la Universidad Carlos III Madrid, y en la actualidad liderando un proyecto emocional, emocionalmente difícil, pero de una envergadura extraordinaria, que es ser directora de sostenibilidad de una gran compañía española. Eh, con, con bastantes tensiones ambientales. Eh, con el trabajo titulado tan sugerentemente hacia la consagración de un derecho individual a vivir en un medio ambiente sano, su importancia en la litigación climática y en el desarrollo sostenible de nuestro planeta, explica la necesidad de la construcción de ese derecho individual ante la certeza de una crisis medioambiental cada vez más exigente, que nos amenaza y trae a la lectura respuestas regulatorias en el ámbito de un novedoso derecho internacional del medio ambiente eh, que permiten que se pueda reflexionar acerca de la necesidad de construir un derecho a vivir en un medio ambiente sano a mí en concreto en el trabajo de Teresa me gustaría que, creo que es muy interesante muy interesante también eh, comprender todo lo que ella ha desarrollado en su trabajo en los últimos dos años con el Savin Center en, en Estados Unidos y creo que mmm, verdaderamente se, eh, a todos los lectores de este capítulo van a, a sorprenderse de conceptos que eh, habitualmente no se suelen eh, no estamos acostumbrados a leer. Inmaculada Revuelta Pérez, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia, con el título La pasividad del en de legislador energético frente al cambio climático y sus consecuencias constitucionales. Eh, vincula de una forma extraordinariamente interesante sobre todo, y muy en particular para muchos de los asociados de la asociación que represento, cómo efectivamente eh, todas las medidas eh, hemos llamado siempre retroactivas que se han tomado en el ámbito de la regulación energética, pero en este caso, como toca la ambiental, esto es un tema que incluso José Francisco y ya hablamos bastantes veces hace tiempo, en vez de utilizar el término retroactivo, utiliza el concepto de regresivo, que es, una, es un concepto más, más cercano a la cuestión ambiental, como efectivamente las medidas de destroce de la inversión en renovables, por tanto, de la inversión en sostenibilidad, tenían una afectación clara regresiva con respecto a la situación ambiental. Porque efectivamente, si expulsas, si vilipendias, si arruinas, si apartas, la inversión en el ámbito de la sostenibilidad, estás provocando indiscutiblemente un impacto negativo en la medida favorable y, y, y, y, y, y, y lógicamente hay un hay, hay una pequeña afectación. habría que dilucidar el porcentaje, pero una pequeña afectación en el impacto ambiental. Por tanto, habla de la vinculación del artículo 45 de la Constitución española con las medidas tomadas en el ámbito de la regulación energética en España. Por eso quiero decir que es un artículo verdaderamente interesante para ver esto desde otra perspectiva. Por último, como parte del ACCESIT obtenido en el segundo concurso AMPIER de jóvenes investigadores en ciencias jurídicas y económicas, eh, Jorge Galán Sosa parte del premio que damos este, eh, es la publicación de la eh, del artículo premiado. Para que vean ustedes la, revela, la relevancia de, de, de los trabajos que se publican, el año pasado hubo también concurso. Y hubo concurso y quedó vacante, porque el jurado entendió que ninguna de las obras estaba a la altura de ser publicada ni, ni estaba las, y, y, y era gente que había hecho sus cosas con toda la dignidad que había publicado intentado, pero en cualquier caso se decidió que efectivamente el nivel de excelencia que se pedía lo teníamos que mantener y de, desde luego a Ampier nos pareció fantástico. De hecho, el trabajo de Jorge Galán es, se titula El riesgo regulatorio en los sistemas de ayuda a las energías renovables desde la óptica del soft law europeo, en el que se glosan y analizan diferentes eh, documentos comunitarios, fundamentalmente eh, comunicaciones, en los que el autor considera que debiera de haber sido un poco más inspirador. Eh, debían eh, este El soft law debiera haber sido un poco más inspirador tanto en la aplicación de algunas directivas como, sobre todo, en la transposición en algunos territorios y, singularmente, en el caso de España. Simplemente por hacer alguna mención eh, a, a la categoría del trabajo, puedo decir que ese trabajo... Mmm, el jurado de ese trabajo estaba formado por el propio profesor Alenza, por el profesor del Guayo, que también nos acompaña, por el profesor Parejo por, o por el profesor Stanislav Arana. Como esto es una muestra evidente del, de la excelencia del trabajo. Y aunque lo he dejado para el final a modo de epílogo, en realidad fue el prologuista, no el, epilo, no, el epiloguista, eh, hace un, un introito extraordinariamente brillante, como no podía ser menos... Eh, Eduardo Torres Dulce, que me pidió personalmente que disculpase su presencia porque estaba previsto que, es, que estuviese con nosotros pero ahora que, a, el, ahora que se ha, ha decidido dejar el lado oscuro y pasar al lado de la praxis y, del, y de los despachos profesionales pues se le ha complicado un poco la mañana porque, eh, no, Bueno, eh, por supuesto es conocido por todos, un jurista extraordinario, de extraordinario nivel, exfiscal general del Estado, pero desde hace poco tiempo eh, Jurista de despacho de piepista, a lo que por supuesto le hemos dado la, la bienvenida. Una vez explicado mínimamente el contenido de la monografía, me gustaría dar la palabra a, a don Daniel Tejada Benavides, director de Relaciones Institucionales y Publicaciones de Thomson Reuters Aranzadi. Daniel. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Juan, por la introducción. Muchas gracias a todos ustedes por asistir a esta presentación de un libro editado por Thompson Reuters Aranzadi, y muchísimas gracias a la organización en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, que siempre tan amablemente nos cede un espacio tan relevante y tan representativo como este para, para presentar obras de referencia como es la que tenemos el gusto de presentar hoy. Eh, yo quiero ser muy breve, porque creo que, en primer lugar, las aportaciones más, eh, más importantes hoy son, desde luego, las del profesor José Francisco Alenza, ...y la de Juan Castro Gil eh, representando a Ampierre... ...pero sí que quiero hacer una mención explícita... ...a la colaboración de Thomson Reuters-Saranzadi con, con Ampierre. Este, si yo no me equivoco, el tercer libro que publicamos juntos. Eh, los dos libros anteriores han sido obras de referencia... ...también en el marco el, del desarrollo del derecho climático. Y me atrevo a decir esto porque el, el derecho referido al medio ambiente... ...requiere de un desarrollo doctrinal que está todavía en pañales, por decirlo de alguna manera. Y creo que aquí es donde Ampier está aportando, haciendo una aportación muy relevante, desde luego en muchos ámbitos más, pero en el ámbito jurídico en lo que nos, nos ocupa hoy, está haciendo una aportación muy relevante a la generación de una doctrina eh, que además va dirigida exactamente en el mismo sentido en el que, que mencionaba eh, Hugo Morán, el secretario de Estado de, de Medio Ambiente. Es decir, Hugo ha mencionado que este libro constituye un ladrillo en el edificio de en la lucha contra la emergencia climática. Yo al principio, cuando ha dicho un ladrillo he saltado de mi silla, dice un ladrillo, un libro de Aranzadi, un ladrillo, bueno, luego ya lo ha aclarado, efectivamente, quizá hubiera quedado mejor decir una piedra de bóveda, en fin, evitar esa palabra en un, eh, cuando uno se refiere a un libro, pero, pero está claro que es así. Al final, los, lo, la, los trabajos que conforman la, la publicación y a los que Juan acaba de hacer referencia, yo, de verdad, les animo a que a que los lean, incluso a aquellos que no tengan una formación jurídica, porque están muy bien tratados. Desde luego, el prólogo de Eduardo Torres Dulce es una maravilla también, y, e incluso me atrevo a decir que algunos de los trabajos mencionados, tú los has comentado, yo creo que hacen aportaciones dogmáticas que son clave y van a seguir siendo clave en el futuro, y para nosotros es un placer que eso se explique y se cuente en un libre, en un libro perdón, que nosotros nos ocupamos de distribuir, al que nosotros nos no, eh, tratamos de que quede desde luego lo mejor posible, pero que tratamos de darle una difusión que en muchos casos va más allá de nuestras fronteras, evidentemente por el por el tipo de clientes que, que tenemos. En fin, eh, yo espero que podamos seguir haciendo muchas más colaboraciones con Ampier en el futuro. Desde luego, estas tres anteriores han sido muy provechosas, creo que para, para ambas partes. Creo que han sido, además, muy fructíferas para la población en general, porque creo que hacemos una labor de difusión del conocimiento jurídico en este ámbito, que es muy relevante, que es muy necesario hoy en día. Y, y no quiero cerrar mi intervención sin hacer una breve referencia a algo que, además, consta específicamente en la introducción que hace Eduardo Torres Dulce al libro. Eh, Don Eduardo dice al comienzo de, de su introducción que este libro aborda uno de los grandes problemas, junto con la desigualdad y la, y la pobreza, que dominan como herencia del siglo XX, el comienzo del siglo XXI. Es decir, una persona efectivamente tan relevante y, y con una cabeza también amueblada como es la de Eduardo Torres Dulce, dice que hoy en día hay dos problemas que, nos, que, que tenemos que abordar de forma urgente. Uno de ellos es el de la redistribución de la, de la renta y el de, y el de la desigualdad y la, y la pobreza. Pero es que el otro está hablando del medio ambiente. Al final, eh, la restitutio in integrum desgraciadamente no existe en este ámbito. El secretario de Estado de, de Medio Ambiente lo ha comentado. Por lo tanto, es urgente que actuemos ya. Y que todos pongamos nuestra pequeña piedra, ya con un ladrillo, eh, en, en, en esta obra. ¿no? Y nuestra, nuestra pequeña eh, piedrecita, nuestra aportación, nuestro grano de arena, en, en este caso es un libro como este, que yo insisto, creo que va a ser muy útil. Muchas gracias. Eh, muchas gracias, Daniel. Desde luego para Ampier es un, un orgullo y está siendo verdaderamente gratificante el compartir este, estos viajes jurídicos con, con vuestra editorial. Esperemos que siga siendo así en el futuro. Eh, y muestra de ello es que el tercer libro ya viene con tapas duras. Entonces, esto seguro que es, es buen síntoma de algo. Eh, ahora me gustaría dar la palabra a, a José Francisco Alenza, eh, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pública de Navarra y decano de la Universidad de Ciencias Jurídicas, al que eh, además quiero hacer un especial agradecimiento por el esfuerzo de estar hoy aquí, porque estoy completamente seguro de que tiene jet lag, estoy seguro que viene no solamente por, por, la, por el cambio horario, sino por la... El cambio de altitud viene de una turné toda la semana por diferentes universidades de Perú y estoy seguro que es un esfuerzo añadido el haber venido aquí, pero quiero agradecérselo de forma sincera. José Francisco. Pues, eh, lo, lo que ahora mismo siento eh, no es jet lag. Eh, yo creo que estoy abrumado por la compañía... Que tengo en la mesa también por el autorizado público, colegas eh, que se encuentran en la sala... ...y por, el, por la misma sala. ¿no? Eh, yo agradecerte que me hayas escogido a mí... ...entre los eh, coautores de esta obra eh, para bueno pues eh, eh, comentar algo de lo que en ella hemos escrito. Eh, agradecerte pues, la generosa y exagerada presentación que has hecho de, de mi persona... Yo sí quiero destacar, al igual que ha hecho el secretario de Estado de Medio Ambiente, la, la labor de Ampier, eh, porque bueno, las múltiples y muy diversas iniciativas que siempre eh, viene realizando y protagonizando, me parece que es, eh, son muy de destacar, tanto por razones éticas y de justicia, como por razones estéticas. Esa, ese movimiento de eh, el Camino del Sol me parece... Que, que es un buen ejemplo de, de esa confluencia de la ética y de la estética. ¿no? Y desde el punto de vista de, de la academia, de la ciencia del derecho, como ha señalado, pues eh, la verdad que yo me siento también muy agradecido a Pierre porque cuando los profesores escribimos nuestros trabajos de investigación, lo hacemos con, pues, con mucho esfuerzo, con mucho interés, con mucho gusto también, pero uno no, nunca llega a saber muy bien si sus trabajos, tienen utilidad real. ¿no? Eh, a veces uno tiene la sensación de que solo escribe para su círculo reducido de colegas a los que le interesan los mismos temas y que no trascienden mucho más allá. ¿no? Y Sin embargo, pues a Ampier, eh, pues no solo nos, nos ha reconocido ese trabajo, sino que además nos, nos estimula y nos propone seguir avanzando como, como ha ocurrido con este libro, ¿no? que la propuesta eh, de realizar eh, un estudio sobre las materias en las que aborda el libro pues es, ha sido una iniciativa de Ampier no es que se nos haya ocurrido a nosotros eh, Juan Castro Gil ha hablado de, de los contenidos del libro y de los coautores pero no ha hablado del coordinador que es él y fue él por lo menos en mi caso el que nos el que me señaló eh, qué tema quería que tocara ¿eh? y fue un tema que, aparentemente, que a primera vista a mí me, me resultó sugerente e interesante, pero que luego me resultó difícil no sabía cómo encararlo. ¿no? Él me dijo que hablara del, del deber de cuidado ambiental, el deber de diligencia ambiental, que fue uno de los argumentos que empleó la conocida sentencia eh, urgenda de Holanda, que eh, condenó al Estado eh, holandés a ser más ambicioso, a establecer nuevos objetivos, objetivos más ambiciosos en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ya que fueran eh, más efectivas. ¿no? Esa sentencia que, bueno, pues ha sido un estímulo para eh, profundizar en eh, el estudio de, de este deber de diligencia ambiental o de, incluso de la existencia de derechos eh, de los ciudadanos para exigir eh, medidas de lucha contra el cambio climático y de adaptación al cambio climático, puesto que esa sentencia urgente fue promovida por ciudadanos y por una eh, ciudadanos holandeses y por una fundación holandesa, pues como digo eh, nos, nos hizo replantearnos si esa esos argumentos la, las argumentaciones los, los motivos de estimación de esa demanda si pudieran ser si podrían ser aplicados a nuestro eh, sistema eh, constitucional. Eh, Supongo que en el caso de los otros coautores, Juan también eh, habrá sido el que les ha indicado eh, los temas. Yo no sabía exactamente de qué iba a hablar cada uno o de qué iba a escribir cada uno y cuando ahora en el viaje a Pamplona, pues no he podido verlo con anterioridad, pues he visto que la obra tiene eh, un sentido... Mmm, con una dirección muy clara, un sentido armónico y veo que hay muchas confluencias entre los distintos capítulos y eso es eh, mérito del coordinador. Así que aprovecho para decirte que, pues que me ha agradado mucho ver el resultado, eh, como digo, y, y te felicito por ello. ¿no? Bueno, como digo, a mí me tocó estudiar esta, ese deber de cuidado ambiental o de diligencia ambiental que tiene el Estado respecto del medio ambiente y eh, ver si podía ser aplicable ese, ese deber a los aspectos eh, climáticos. Bueno, eh, inicialmente yo entendía que sí, que era evidente que, que hoy en día el artículo 45 de la Constitución no puede interpretarse... Eh, como, como que no incluye el deber de lucha y adaptación contra el cambio climático. Ese precepto que ordena a los poderes públicos velar por la utilización racional de los recursos naturales exige, desde mi punto de vista, de manera indudable, esa lucha y esa adaptación al cambio climático. Para, bueno, esa, y que además es un deber exigible judicialmente eh, por los ciudadanos. Para um, demostrar esa tesis eh, de la que parto, pues hago un primer análisis de los aspectos constitucionales medioambientales y, a continuación, analizo qué es lo que ha sucedido en otros ámbitos de la legislación ambiental. Para, finalmente, analizar más detalladamente lo que es la legislación climática, hoy en día deberíamos decir legislación climática y energética, y, eh, como digo, extraer... Eh, llegar a esa, a esa conclusión. Bueno, eh, eh, en, en la, el artículo 45 de la Constitución dice muchas cosas. Eh, es, en primer lugar, configura, en primer lugar, un principio. ...constitucional de protección ambiental, que se erige en parámetro hermenéutico de toda la legislación. Es decir, que toda la legislación debe ser interpretada a la luz del artículo 45, al menos en los aspectos ambientales... ...o en los aspectos que puedan incidir en la legislación ambiental. También el artículo 45 proclama que todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado. Esto en su día generó ciertas polémicas doctrinales a la hora de determinar si realmente estaba reconociéndose un derecho o no por la ubicación sistemática del artículo 45, que se encuentra entre los principios rectores de la vida social y económica, y no entre los derechos fundamentales. Bueno, yo creo que la primera regla hermenéutica es la literalidad. La Constitución dice que todos tienen un derecho a disfrutar de un medio ambiente. A partir de ahí, negar que lo que se está reconociendo es un derecho me parece eh, algo difícil de, de justificar. Otra cosa es que no se trate de un derecho fundamental, que no lo es, pero que está proclamando un derecho en la línea de lo que eh, proclaman pues, muchos tratados internacionales eh, y muchas eh, otras constituciones, pues me parece que, que es evidente que estamos ante un derecho. Eso sí, eh, su ubicación eh, eh, sistemática obliga o impide su invocación directa ante los tribunales. Dice que podrá invocarse de acuerdo con la legislación eh, que lo desarrolle. ¿Y, qué legisla ¿Y hay una legislación que desarrolle ese derecho? Pues eh, evidentemente sí. ¿Eh? Hace Para preparar una de las conferencias que tuve que dar en el Perú, en la base de datos de Hueslo Aranzadi, introduje la voz medio ambiente y me salieron, no lo estoy diciendo de memoria, pero aproximadamente eran unas 500 y pico normas internacionales donde aparece la voz medio ambiente, unas 3.000 normas de la Unión Europea. Unas eh, 4.000, 5.000 normas estatales, me parece que eran cerca de 20.000 normas autonómicas. O sea, estamos hablando de unas 25.000 normas eh, internacionales, europeas, estatales, autonómicas, que desarrollan ese derecho. Eh. Entonces, podremos invocar el derecho al medio ambiente de acuerdo con ese océano eh, insondable de normas que desarrollan ese, ese derecho. Eh, también en el artículo, en el apartado segundo, el artículo 45 es donde, si en el primero habla del derecho de los ciudadanos, en el segu, de los ciudadanos no dice de todos, no dice todos los españoles, por lo tanto eh, ahí entronca como digo con eh, eh, la idea de que es un derecho, un derecho humano que corresponde a todos con independencia de su nacionalidad. Bueno, el, el apartado segundo. Eh, es el que establece ese deber de los poderes públicos de velar por la utilización racional de los recursos naturales de aquí podemos extraer tres o podemos analizar tres cuestiones en primer lugar qué sujetos están obligados a velar por la utilización racional de los recursos naturales bueno pues el precepto habla de los poderes públicos eh, por tanto todos los poderes públicos no solo la administración sino también el legislador y también los tribunales cada uno en su respectivo ámbito competencial deben velar la ...por ese eh, buen estado de los recursos naturales. En, su, en segundo lugar, el contenido. No se trata solamente de eh, defender o preservar o conservar la calidad ambiental... ...sino que tiene también este, este deber, un carácter proactivo... ¿Eh? y que por lo tanto no se trata solo de actuar eh, de manera defensiva, sino también tener una actitud proactiva y, en, y en, cierta, en la medida de lo posible prever, anticiparse a los deterioros ambientales e incluso mejorar en la, en la medida de lo posible eh, el estado del medio ambiente. Y por supuesto también ya hay jurisprudencia constitucional que considera que incluye eh, ese deber el principio de no regresión o la prohibición de rebajar los estándares de protección alcanzados en un momento determinado. He hablado de los sujetos, he hablado del contenido y me falta la naturaleza jurídica de este deber. Creo que la función pública ambiental que se atribuye a los poderes públicos es una lo que se llama técnicamente una potestad funcional, es decir, una potestad que no es de ejercicio eh, meramente discrecional, sino que los poderes públicos están obligados a ejercer esas potestades medioambientales, eh, porque, como digo, se trata de una potestad funcional y que, por lo tanto, no pueden prescindir o omitir el ejercicio de esas eh, potestades cuando los recursos naturales están en peligro. Bien, en mi trabajo, como digo, hago un repaso de eh, los distintos sectores ambientales en materia de aguas, en materia de residuos, de suelos contaminados, de biodiversidad, de responsabilidad medioambiental y de calidad del aire, y de, y que incluye tanto las emisiones atmosféricas como la llamada contaminación acústica, para ver en qué medida los, las exigencias, las, las potestades que reconocen esas leyes para preservar los distintos elementos ambientales, y en qué medida los objetivos de calidad ambiental en cada uno de esos sectores son exigibles judicialmente, y eh, examinar si realmente ha habido condenas judiciales eh, a los poderes públicos o a los Estados cuando han incumplido eh, esa normativa. Bueno, en todos ellos es apreciable o es fácilmente detectable condenas de los tribunales. En muchos casos, eh, quizás el expediente más fácil es el de las condenas que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ...ha eh, realizado al Reino de España por no cumplir debidamente las directivas europeas... ...o en materia de ruido, por ejemplo, pues también eh, hay una conexión del eh, ruido... ...de las afecciones que genera el ruido con la salud y con el derecho a la intimidad del domicilio... ...y ha exigido, por ejemplo, a los poderes públicos responsabilidades por no haber adoptado medidas... ...no solo activas, no solo por adoptar medidas, sino en algún caso... ...medidas que sean eficaces. ¿Eh? Recuerdo algún caso que sucedió en Navarra, por ejemplo, en el que eh, el ayuntamiento demandado decía que había habido, pues, no sé, como 20 o 30 intervenciones de la policía municipal para eh, acallar las fiestas que celebran unos jóvenes en, en los bajos de, de unos edificios. Y el tribunal le dice, dice, no, si no se trata de que no se haya actuado, sino que no se ha actuado de manera eh, efectiva. Porque los ruidos han continuado ¿eh? y, por lo tanto, en, en, lo que se exige es una eficacia en esa actuación administrativa de defensa del medio ambiente. Porque, dice también esta sentencia, la administración tiene una posición de garante del derecho de los vecinos. Pues creo que todo esto también es trasladable a otros ámbitos medioambientales. Eh, eh, tengo una sentencia que en, en, el, en el capítulo que escribí para el libro no, no aparece porque es muy reciente tiene apenas cinco meses un, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se podrá incorporar si el libro tiene éxito una segunda edición ¿eh? y, la de, electrónica. Y, la y la versión electrónica también en la que eh, me parece que eran cuatro ciudadanos y luego una fundación vamos a ver es en Bélgica y eran eh, Sí, cuatro ciudadanos belgas, a, a los que luego se suma una fundación, eh, demandan ante un tribunal al Estado belga por incumplimiento de la Directiva de Evaluación de Calidad del Aire. Bueno, Más allá de lo que es el contenido de la directiva y de lo que, que se pide, yo quisiera destacar, en primer lugar, pues esa posibilidad, esa eh, circunstancia que ya indudable para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea eh, eh, por el cual las directivas pueden ser, eh, cuando establecen obligaciones claras, precisas e incondicionales, pueden ser invocadas por los particulares frente al Estado. Las directivas normalmente son normas que establecen obligaciones respecto de los Estados. Bueno, pues eh, lo que ya viene diciendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que aunque sea una norma dirigida a los Estados, los ciudadanos pueden exigir su cumplimiento. Bueno, una de las cuestiones que se planteaba o eh, una de las cuestiones en las que los ciudadanos entendían que se había producido un incumplimiento es en el de los emplazamientos de los llamados puntos de muestreo de la calidad del aire. La sentencia dice que repasa cómo, cómo deben estar ubicados, cuáles son los criterios que utiliza la Directiva para ubicar esos emplazamientos y dice que efectivamente pueden existir varios emplazamientos que cumplan los criterios establecidos. Por lo tanto, exige, existe un Amplio margen de apreciación de los estados para eh, ubicar esos puntos de muestreo. Ahora bien, dice que exista tal facultad de apreciación no significa que, que, que estén en primer lugar exentos de todo control judicial y en segundo lugar dice que también es un, eh, una, una, un, que esa apreciación está limitada porque debe garantizarse la efectividad de la, los puntos de muestreo. Entonces, exige a, les, a los Estados que basen sus decisiones en datos científicos sólidos y que los pongan de manifiesto, lo que en, bueno, en nuestro ordenamiento se llama la motivación de los actos administrativos. ¿no? Por tanto, la facultad de apreciación de las autoridades nacionales competentes está limitada por la finalidad y por los objetivos eh, perseguidos. Efectividad, por tanto, de las medidas y eh, fundamento en... Eh, ...en sólidos datos científicos que además deben ser públicos. Esto es en relación con la normativa, como digo, de calidad del aire. Y, bueno, cada una de estas eh, sentencias que, que en los distintos ámbitos... Eh, ...o sectores medioambientales eh, han condenado a los Estados... ...creo que son perfectamente aplicables en el ámbito o en materia de cambio climático. El cambio climático... El cambio climático desde hace ya tiempo, es eh, un hecho jurídico, es decir, un hecho al que se asocian efectos o consecuencias jurídicas, porque existe una extensa y cada vez más consolidada normativa que da, por supuesto, y ya considera indudable, la existencia de un cambio climático de origen humano, y porque también, cada vez más, existe jurisprudencia que toma decisiones basándose en esa certeza científica del cambio climático. Por tanto, existe un reconocimiento normativo y jurisprudencial del, eh, del cambio climático. Eh, bueno, entonces, eh, ese ¿existe entonces un deber? ¿Podemos conectar ese deber del artículo 45 con eh, los deberes de mitigación y adaptación al cambio climático? Bueno, desde mi punto de vista, esto es indudable porque, por un lado, eh, la forma más directa de lucha contra el cambio climático es actuar contra las emisiones de gases de efecto invernadero y, por tanto, entronca con lo que es la legislación de calidad atmosférica. Pero, además, eh, desde el punto de vista medioambiental, el cambio climático tiene eh, o genera una serie de efectos negativos sobre otros sectores ambientales, sobre aguas, costas, suelos, biodiversidad... Eh, por tanto, es indudable esa vinculación entre el cambio climático y la utilización racional de los recursos naturales. Existen también otros, otros elementos, otros bienes constitucionales protegidos afectados o amenazados por el cambio climático, como es la protección de la salud pública, o el desarrollo económico y social, o, si quieren, también incluso el, la conservación del patrimonio histórico y la protección eh, del dominio público. Además, los principios de prevención y precaución principios medioambientales enfatizan, aunque pueda en algún sector todavía tener dudas de, de, de ese cambio climático, de la amenaza, de si es o no una emergencia, pues digo, los principios de prevención y precaución también abonan, inciden y ratifican ese, ese deber de, de actuación, ¿no? ¿Qué normativa tenemos? Bueno, pues una normativa también a nivel internacional, a nivel europeo, a nivel eh, estatal. Tenemos el, el Acuerdo de París, que establece una serie de obligaciones, eh, una serie de compromisos para los Estados. Tenemos una normativa eh, europea, que desde el año 2007 cambió el paradigma energético, precisamente porque lo consideraban indispensable imprescindible para la lucha contra el cambio climático. ¿Eh? cambiando el paradigma energético y buscando una integración de las políticas climáticas y energéticas y aprobando una serie de eh, medidas en diversos ámbitos, en eficiencia energética, fomento de las energías renovables, eh, desarrollo tecnológico, incluso medidas de carácter organizativo. ¿no? Y, eh, una serie de, de medidas que se han visto renovadas como consecuencia del, del último ya, paquete, llamado paquete de invierno, y que eh, pues a lo largo de los eh, años 2018 y 2019 han, re han renovado y profundizado ese panorama normativo de la política climática y energética. Eh, creo además que estamos eh, en vísperas de eh, cambiar de era en lo que se refiere a la legislación climática interna. Hasta ahora nos hemos movido en transposiciones parciales de esas eh, directivas europeas de esas normas europeas en materias de comercio de, de derechos de emisión de fomento de las renovables de eficiencia energética y creo que vamos a finalmente a cambiar eh, el, el modo de legislar porque hasta ahora faltaba una legislación de cambio climático global integradora que tuviera un enfoque general y no eh, que tuviera ese marco normativo disperso y fragmentado hasta ahora, esa visión integral y, y global del problema que el cambio climático exige, solamente se reflejaban en documentos programáticos, en estrategias, en ese soft law eh, que también venía caracterizando la, la actuación española, ¿no? Eh, Existen ya algunas normas autonómicas de cambio climático en Cataluña, en Andalucía y en las Islas Baleares. Otras comunidades autónomas están también, o me consta, que tienen proyectos de ley de cambio climático con esa visión integradora y global. Y en el año 2018 el Gobierno eh, de España eh, dio a conocer un anteproyecto de ley de cambio climático. Me hubiera gustado que el secretario de Estado nos hubiera avanzado algo más sobre si ese, esa declaración de emergencia ...va a suponer eh, agilizar los trámites de una ley de cambio climático... ...que, que creo que es lo, lo esperable, ¿no? mm, Bueno, estas leyes, eh, como digo, eh, incorporan los objetivos de, de, en materia de cambio climático... ...que están en el soft law y los incorporan, eh, es la, la tendencia en las leyes autonómicas... ...aunque alguna ha sido eh, impugnada ante el Tribunal Constitucional... ...pero creo que si lo hiciera la ley española, pues no habría ningún problema... Y, por lo tanto, esos objetivos dejan de ser objetivos meramente políticos o programáticos para erigirse en objetivos que se incluyen en el texto de una ley. ¿Eh? Por lo tanto, refuerza esa idea que vengo sosteniendo de la posibilidad de, de, de, de, de su carácter vinculante para los poderes públicos, para las administraciones públicas y su posibilidad de exigirlos judicialmente. Eh, además, eh, sí que es cierto que, sobre todo en relación con las políticas de adaptación, pues eh, lo que suelen reflejar las leyes son más bien principios o finalidades, es decir, sí que tiene ahí cierto carácter eh, programático y otra característica es que eh, son normas con una gran transversalidad que afectan a muchos sectores y que suelen incorporar también muchas eh, medidas digamos, eh, que se llaman prohibiciones de fin de ciclo, que se prohíbe utilizar o, o seguir con actividades que generen impactos climáticos serios. Bueno, como digo, creo que eh, del deber de diligencia ambiental o de cuidado ambiental, que, como digo, fue el, el argumento clave utilizado en la sentencia urgente, es perfectamente... Eh, está perfectamente instalado en nuestro ordenamiento constitucional y que, por tanto, esa sentencia podría ser replicada en nuestro país si hubiera una demanda exigiendo el cumplimiento de los compromisos que España ha adquirido internacionalmente y se demostrara que esos compromisos se han incumplido. Yo mm, he hablado de los, de los deberes de lucha y de adaptación contra el cambio climático. Me he limitado a apuntar en un momento determinado si existen unas obligaciones del Estado o de los poderes públicos, ¿eh? si podemos considerar que existe también un derecho de los ciudadanos a la estabilidad climática. ¿eh? Esto es algo de lo que ya también algún autor francés viene hablando y que creo que, eh, con el capítulo que se ha encargado de realizar, teresa parejo Navajas, pues sería muy fácil también de conectar ese posible derecho a la estabilidad climática con el derecho a un disfrute del medio ambiente sano, saludable y, como digo, estable climáticamente. Y por mi parte nada más y muchas gracias. Pues, atención. Eh, bueno brillante y ameno como todos los que le conocemos y, y como han descubierto los que no le conocían eh, como no, no no estaba previsto ningún turno de debate para esto si sí me gustaría introducir por lo menos una pregunta que, que, eh, que voy a hacer yo para crear un poco de ya no tanto de polémica sino de de rascar un poco dentro del contenido que hay en esto no porque hay una hay una sentencia eh, se me oye sí porque no me veo yo se me oye sí hay una sentencia que pasó... Eh, la sentencia no pasó desapercibida. Pasó desapercibida un párrafo de la sentencia que, curiosamente, no... no, no es difícil de entender qué hacía aquel párrafo allí. De hecho, insisto, digo tan, tan desapercibida pasó que mucha gente habló de esta sentencia en su momento, pero de este párrafo no. Yo casi creo que parecía un aviso a navegantes para futuros procedimientos, porque es cierto que los jueces, los que trabajamos en esto, sabemos que muchas veces los jueces te dejan recaditos en... <risa> Y esto, era un recadito, claramente, en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de hace aproximadamente dos años sobre el tema del canon eólico de Castilla-La Mancha, en la que era, se estaba dirimiendo un procedimiento en apariencia exclusivamente tributario, en apariencias, y eh, establecía algo así como en ese párrafo que la no obtención de los objetivos exigidos podría suponer una sanción al Estado, pero en ningún caso, nunca, supondría per se la ilegalidad de la norma o del artículo en concreto de la norma. Pues los Estados tienen una amplia libertad para decidir cómo llegar a aquellos objetivos y a la efectividad que se marca, que marcaba la directiva. Entonces, claro, esto, dicho así, pues puede parecer que tiene cierto sentido, cierto sentido regulatorio, ¿no? Sin embargo, esta realidad jurisdic jurisdiccional, a mi juicio bastante laxa, en el ámbito, por ejemplo, de las cuestiones que estás abordando tú ahora mismo, de, de objetivos y de efectividad en medidas ambientales, ¿no crees que puede ser un problema, que crea un, un cimiento con demasiado grieta para que la regulación pueda, pueda eludirlo? porque no nos engañemos? En muchas ocasiones los, regula los reguladores asumen con más placer el ser sancionados por un incumplimiento... Que el tener que tomar una medida que curiosamente puede parecer que les va a costar más dinero que lo que supondría la sanción. Claro, cuando estamos hablando de una cuestión económica, pues vale, a lo mejor puedes aceptar pulpo como animal de compañía y entender que el sentido de Estado te decide que ir en esa dirección. Pero cuando estás hablando de una cuestión ambiental que no tiene vuelta atrás, yo creo que ese análisis no cabe. ¿No? ¿Qué te parece esto? Sí, El Tribunal de Justicia de la Unión Europea a veces nos deja un poquito como, eh, con, con, con un con la miel en los labios, ¿no? porque dice cosas, pero no se atreve, porque yo creo que también es sumamente respetuoso de eh, sus competencias y de las competencias de los jueces y de los tribunales internos. ¿no? En muchas ocasiones dice, bueno, esto es así, pero esto nosotros no lo vamos a valorar y corresponde ...que sea comprobado por los tribunales de cada país. ¿no? Eh, por lo tanto, a veces, como, como bien dices, indica cosas, eh, señala cómo deben interpretarse las normas europeas... ...pero dice que a quien corresponde aplicarlas es, es a los tribunales internos. ¿no? Yo creo que los avances que estamos viendo en materia medioambiental y en materia climática... ...hay otro capítulo eh, pues muy interesante sobre litigación climática... Pues se deben, por un lado, eso a, al ejercicio por parte de ciudadanos de, de sus acciones judiciales, eh, ciudadanos valientes que dicen, bueno, pues vamos a, a, a establecer estas demandas, y luego a la sensibilidad de los jueces, ¿no? eh, que en algunos ámbitos pues no han sido a lo mejor eh, tan eh, osados o tan, o tan valientes como para tomar decisiones arriesgadas, pero en otros sí. ¿no? El, el ejemplo que he puesto, yo creo que en materia de ruido, la jurisprudencia ha ido pero muy por delante de lo que, de lo que ha ido el legislador y las administraciones públicas, ¿no? Y se han atrevido a condenar, a, a vincular eh, la afección acústica con derechos que eh, se urgieron cuando se elaboraron en el siglo XIX que no estaban pensados para eso. La, la, la intimidad del domicilio estaba pensada para injerencias físicas del poder público, ¿no? La patada, la famosa patada en la puerta, pues vamos a proteger el domicilio frente a esas injerencias del poder público. Y resulta que los tribunales han llegado a hacer esa conexión entre la intimidad del domicilio e injerencias sonoras. ¿no? Eso me parece sumamente creativo y muy valiente, ¿no? Se han atrevido también a condenar ayuntamientos por omitir acciones no, no por ruidos que realizan los servicios públicos, sino por ruidos que generan eh, el público en la calle, etc. ¿no? Eh, por tanto, creo que, que esa vía eh, que esa, o esas, esos avances que se han conseguido eh, en, el, en ámbitos medioambientales que, que pueden y deben ser trasladados también a, a, a, al ámbito del cambio climático, ¿no? Y yo creo que ahí, como digo, más que en la legislación, que espero también que, que la legislación vaya eh, configurando un marco normativo más uniforme, más global de cambio climático y no tan disperso como ha habido hasta ahora, pero sobre todo confío eso en, la, en, en las acciones ciudadanas y también en la respuesta de los tribunales, ¿no? de, de jueces valientes y, y creativos que se, que se atrevan a tomar ese tipo de decisiones, incluso más allá en ocasiones de lo que dice el texto literal de la ley. Pues, sin duda, espero que sea así que tengamos reguladores valientes que sean capaces de hacerlo y que tengamos magistrados valientes que sean capaces de defenderlo también detrás de un estrado. Bueno, eh, concluimos el acto, no sin antes hacer varias, uh, varios uh, comentarios y varios agradecimientos. En primer lugar, quiero mm, eh, disculpar y, en cualquier caso, saludar. En nombre del presidente de mi asociación, que no ha podido asistir hoy aquí, eh, Miguel Ángel Martínez Aroca, pero que en cualquier caso me, ha traslada, me traslada directamente su saludo. Quisiera hacer exactamente lo mismo con el presidente de otra de las asociaciones convocantes, que además ha tenido la absoluta gentileza de ser representada por el vicepresidente que, de Íñigo de Guayo. En este caso estoy hablando de, de don Vicente López Ibor, porque a la sazón compañeros de viaje en la, en la participación, presentación que hacemos hoy aquí, no solamente está la propia asociación, sino que también está la Asociación Española de Juristas de la Energía, EDEN, y también está eh, la European Federation of Energy Law Associations, EFELA para los amigos, que también eh, forma parte del comité organizador de, este, de, esta, de esta presentación. Sin duda, quiero agradecer también a la a la, a, a la, el, bueno, la localización que nos, que nos acoge, que es la… la me va a salir, eh, la Real Academia de las Ciencias de la Jurisprudencia de la Legislación, que en un sitio absolutamente maravilloso nos acoge, y por supuesto a nuestros compañeros de viaje, Thomson Reuters Aranzadi, que esperemos este sea solamente un ladrillo más dentro de nuestro… Eh, hermoso edificio. Yo vengo de familia de constructores, por tanto, no le vamos a poner pegado al tema de los ladrillos, que al fin y al cabo son los cimientos de, las, de, los, de los lugares donde, donde realmente construimos y donde realmente vivimos. Muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos pronto, seguro. Gracias.